Muy buenos días y, y bienvenidos a este, a este seminario de Granada Salud, este MITAP. Eh, para quien no conozca la iniciativa, y lo hago más a, a título presentativo de, de, del vídeo, más que por vosotros, que, que obviamente la conocéis, Granada Salud es una iniciativa conjunta que está impulsada por diferentes organizaciones públicas y privadas, que tienen como objetivo sobre todo comunicar y centralizar la, la oferta de servicios que ofrece Granada en materia de salud y de innovación. Ya sabéis que la ciudad de Granada y sus alrededores son, son referencias en materia de salud que constituyen un nodo de investigación, de docencia, de desarrollo empresarial y también de asistencia en el sector sanitario. Así que con ese motivo, hace aproximadamente un año se abrió la página de granadaessalud.es, que es un intento de, bueno, pues de hacer una página centralizada de, de todos los servicios que se pueden encontrar en, en Granada con respecto a, a este sector. La página tiene apenas un año y la verdad es que estamos contentos, ha recibido ya más de 5.000 visitas, eh, está bastante actualizada en cuanto a contenido, hemos ido publicando pues, diferentes eventos, entrevistas a, a gente del sector, seguiremos con ello insistimos en que si tenéis cualquier idea o cosa que queráis difundir, esta página está, está a vuestra disposición como, como la sabes desde el principio. Bueno, decir que vamos a organizar una serie de, de, de meetups, de reuniones, eh, para ir viendo cada uno de los de los, digamos, de los, de los de los ejes temáticos que, que tienen la parte de servicio Granada de Salud. Empezamos, eh, empezamos hoy con, con uno de, los, de esos ejes, de acuerdo, con, con este encuentro en el que bueno, pues vamos a hacer una serie de presentaciones sobre servicios especializados y sobre equipos. Pero deciros que se va a hacer una serie de seminarios a lo largo de los meses sobre soft landing, sobre espacios sobre desarrollo empresarial, emprendimiento, financiación, propiedad industrial e intelectual, eh, la parte de transferencia y por supuesto la formación especialistas. Bueno, pues hoy eh, contamos con bastantes ponentes, así que os voy a solicitar, por favor, que seamos puntuales. Eh, os avisaremos amablemente cuando llegue más o menos el tiempo. Tenéis entre 8 y 10 minutos aproximadamente eh, para hacer una pequeña presentación de los servicios. De todas formas, toda la información la, la tenéis a través de la página de Granada Salud y, por supuesto, hay un, un punto de contacto en el que si necesitáis cualquier cosa que no se encuentra en la página, porque no pretendíamos hacer un, un listado detallado, sino más bien un punto de encuentro, un punto de acceso a esa información, pues nos podéis contactar y, y, y gustosamente os, os responderemos. Vamos a empezar con el Centro de Genética y Oncología Genio. Eh, la presentación la va a hacer Luis Javier Martínez. Luis Javier, ¿estás por aquí? Muy buenas. Hola, buenas. Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal? Venga, pues cuando quieras te hago confesión, puedes compartir Venga. pantalla. Pues déjame compartir y comienzo. Adelante, todo tuyo. Espero que me digáis que se ve bien. Perfectamente, por en pantalla completa y listo. Ahí estamos. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya en nuestro centro, el Centro Genio, el Centro Faisa, Universidad de Granada Junta de Andalucía, de, de genética y oncología ya es bastante conocido. Nos inauguramos hace 10 años, en octubre de 2010, ¿no? gracias bueno, a la iniciativa Andaluza de Terapia Avanzada y dentro del programa Andaluz de Genética y Medicina Genómica, pues se comenzó la, la andadura de este centro, que comenzó pues, hace 10 años con tres grupos, ¿no? y, y yo, de, de las primeras personas que entraron en el centro. Una fui yo ¿no? y hemos visto cómo ha ido creciendo hasta ahora tener 11 grupos y 6 unidades especializadas, ¿no? que un poco también es lo que, que queremos ver ¿no? y que, que queremos que se vea desde fuera, ¿no? porque realmente muchas de, la, de las personas que estamos ahora mismo ¿no? y que vamos a hablar durante esta mañana, sí que nos conocemos muy bien y sabemos que encima ya hemos creado ese ambiente de, de parque tecnológico, sabemos compartir, ¿no? sabemos utilizar los recursos y, y realmente nuestro centro, con muchos de los centros, ¿no? estamos colaborando, pero yo creo que cada vez que, que nos acercamos un poco más, pues es mejor ¿no? que estos recursos se conozcan y que sepamos a quién nos tenemos que dirigir en cada momento ¿no? y, y que realmente esta ayuda mutua ¿no? nos va a hacer que, que colaboremos y que la investigación y que la salud vaya mejor en nuestra ciudad. Dentro de la estructura de, de nuestro centro, es decir, bueno, que hay dos grandes áreas, área de medicina general, área de medicina estamos en, en, en encontrar la base genética de, de enfermedades ¿no? y, y estamos buscando ese punto, ¿no? esos marcadores, ya sean eh, marcadores en el genoma, en su expresión, en su regulación, eh, que puedan decirnos no, cómo se escribe una enfermedad desde de, de, de las más eh, raras hasta las más complejas y comunes. ¿no? Entonces eh, es donde están muchos de nuestros grupos. Y otros grupos están en el área de oncología genómica, trabajando también en la genética desde el principio, ¿no? de, desde el, los primeros momentos de, del tumor de la angiogénesis hasta la fase de la matástasis y, y dentro de todo esto pues podemos encontrar gente especializada en diferentes eh, partes del tumor y luego también en diferentes tipos de, de tumores ¿no? y, y ahí estamos intentando trabajar en toda esta área y para ello bueno hay una serie de servicios de, de investigación una serie de, de servicios especializados donde tratamos no de, de, de mejorar ¿no? y de, de la, las capacidades no solo de, de nuestro centro sino de nuestro entorno ¿no? y es verdad que eh, todos nosotros pues, colaboramos igual que bueno, Sabéis, no? casi todos los que estamos aquí, pues, con el centro, eh, con el, la Universidad de Granada, con López Neira, con grupos de, de muchos sitios y luego aparte de otros de ámbito regional y de, y de ámbito europeo. ¿no? Y entonces estamos trabajando en esas diferentes áreas ¿no? donde intentamos bueno, aportar todo lo que podemos ¿no? y todo nuestro conocimiento que hemos adquirido, no aparte del que llevábamos ¿no? cada uno de nosotros con el que se ha ido adquiriendo, con este trabajo continuo y con esta interacción ¿no? entre los grupos y entre nuestro entorno ¿no? cada día. Dentro de las unidades, de la, estas unidades esta unidad especializadas, partimos desde de la unidad de servicios generales, que es realmente es una unidad transversal que, que trabaja ¿no? para casi todas las unidades y en la cual, bueno, para los grupos y para muchísimos proyectos, estamos trabajando en proyectos eh, en los cuales, bueno, pues por la diversidad de, de, de lo que trabajamos, pues podemos hacer eh, extracción de ácido nucleico y podemos trabajar en también en purificación, en trabajo con eh, control, en trabajo en, en cabina, ¿no? dependiendo de lo que sea vamos a poder intentar extraer los ácidos nucleicos de casi todos los de todo lo conocido, ¿no? Desde, sobre todo todo el material, tanto biofluidos humanos como tejidos, no vamos a intentar trabajar en todo ello y aparte de esto pues mucho más siempre que estén relacionados con la salud o dentro del ámbito de la salud ¿no? y realmente esto nos va a ayudar nos va a poder de descubrir y descifrar qué, qué dicen esos ácidos nucleicos que hay eh, incluidos en, en estos tejidos y en estos biofluidos. Ah, aparte de esto trabajamos en de cultivos celulares, ya vamos por cuatro Unidades de cultivo, ¿no? Bueno, una unidad, ¿no? Pero realmente con cuatro salas diferentes, ¿no? En las cuales pues, podemos realizar diferentes experimentos, ¿no? Y podemos también interrelacionarlas con las otras unidades, ¿no? Porque sí que es verdad que son eh, la unidad de cultivo, una unidad, como decía de, de servicios generales, son unidades transversales, ¿no? Donde hay flujos de trabajo ¿no? y con los cuales pues, vamos trabajando para realizar muchos experimentos y también está metida dentro de muchos proyectos. ¿no? realmente, pues podemos asegurarnos de, de, de que todo está bien, ¿no? O simplemente, verdad, en lo que siempre tenemos que ver, que si nosotros queremos ver el genotipo, queremos ver la expresión de algo, lo primero que tenemos que ver es el fenotipo, ¿no? Y muchas veces, tanto eh, la, la, la unidad de, de cultivo, pues nos va a servir un poco también, igual que, que la caracterización clínica de los pacientes, en saber qué es lo que estamos caracterizando, ¿no? Qué es lo que estamos estudiando. Aparte de esto, tenemos un servicio de microscopía, imagen molecular, ¿no? está Raquel Marrero y, y, y trabaja ¿no? en eh sobre todo en microscopía con focal eh, y podemos ver, ¿no? Todo lo que, todo como decía antes, y caracterizar, ¿no? Y ya estamos empezando a trabajar en conjunto con la unidad de bioinformática, con la unidad de genómica, también pues para ir viendo todos esos tejidos y marcándolos, ¿no? Los mismos marcadores que estudiamos nosotros, poder lo, localizar, ¿no? Esa expresión que se está viendo, ¿no? Pues poder localizarla in situ y poder ver dónde están ese tipo de reflejos. Pues realmente esto son muchas de las cosas, ¿no? Que el trabajo transversal que decía que, que tenemos en nuestro centro y es verdad que al ser un, un centro no muy grande, pues podemos interaccionar unas unidades con otras y trabajar ¿no? con, con los investigadores, que, tanto de nuestro centro como externos, ir viendo todas las posibilidades que tienen esas muestras ¿no? que nos van ofreciendo. Entonces realmente podemos hacer un flujo continuo entre una y otra unidades ¿no? y, y, y, y así dar el apoyo, ¿no? el mejor apoyo sobre todo y muy especializado en, en, para cada proyecto. Dentro de, de la unidad también destacar la, la unidad de de citometría ¿no? que eh, en la cual bueno se, se hacen muchísimos ensayos destacar eh, en general sobre todo bueno aparte de, de los citómetros más más conocido, bueno, que en muchos centros hay, pues tenemos aquí, bueno, y, y, y sortes ¿no? Que también hay en, en bastantes centros, aquí en el parque tecnológico, que nos permiten seleccionar unos u otros tipos de celulares, eh, destacar dos de ellos, ¿no? Un citómetro de imagen y un citómetro de, de masa, ¿no? Que realmente nos permiten caracterizar mucho mejor. Por un lado, podemos marcar las célula y verla en el momento de la citometría, gracias a la citometría de, de imagen, ¿no? Y luego el citómetro de masa, pues nos permite caracterizar muchísimos marcadores, ¿no? Porque la, la combinación de, de un citómetro a, a un espectrómetro de masa y entonces realmente nos permite ver todos esos marcadores que tenemos de membrana ¿no? o todos los marcadores que deseemos ¿no? al desintegrar la célula nos va a permitir ¿no? tener una caracterización mucho más completa no y, y son equipos muy singulares, ¿no? que, que hay en muy pocos centros y entonces son equipos que bueno, realmente ayudan mucho a que muchos proyectos ¿no? pues tengan un éxito mayor ¿no? y, y realmente nos ayudan a, a tener mejores resultados en salud ¿no? y, y poder ver mejor qué es lo que está ocurriendo. ¿no? En el caso, por ejemplo, de eh, ahora con la última pandemia en COVID, pues son muchas de las muestras en las que estamos en muchos proyectos. Se está haciendo esa caracterización de la serie blanca, ¿no? intentando ver ¿no? qué está ocurriendo ¿no? y, y por qué, ¿no? cuánto tarda en activarse, durante cuánto tiempo, cómo se desactiva y lo estamos viendo eso pues, tanto en citometría de imagen como en citometría de masa. Luego, Hablaros de, de la unidad genómica, que es un poco lo que lo que más os puedo contar, no, aunque estoy viendo que, que ya llevo siete minutos y medio, o sea que brevemente, decir, bueno, que intentamos trabajar ¿no? desde el genotipado masivo ¿no? y el, el, el análisis de metilación global, ¿no? hasta millones de técnicas de, de secuenciación ¿no? en las cuales podemos observar eh, pues qué es lo que nos dice ¿no? y qué, qué nos dice nuestro genoma, cómo se expresa y cómo se regula. ¿no? Y, y realmente lo más importante de la unidad es que, bueno, porque el grupo de personas que estamos trabajando en esta unidad, tenemos pues cada uno como mínimo 15, 5, 10 años de experiencia en elaboración de librerías de nuevas generación porque desde que se inauguró el centro pues hemos trabajado con este tipo de, de material y entonces tenemos un expertise muy bueno muy grande en, en hacer este tipo de, de estudios ¿no? y esto uniéndolo a, a lo que nos ocurre ¿no? al, al, al resto no de a todo lo que podemos estudiar pues realmente nos lleva ¿no? a dar muchísima información mucha información de cada una de estas enfermedades que nos que nos permite no integrar ¿no? y conocer un poco mejor, sobre todo, las enfermedades comunes y complejas, ¿no? que nos permiten pues, conocer mucho mejor cuáles son los mecanismos, cuál es su progresión y cuál es la evolución. Por último, bueno, hablar de la, de la unidad de informática, en la cual podemos hacer integración ¿no? de todos los datos que vamos teniendo de las diferentes unidades. Eh, bueno, que es verdad que, que lo que más han trabajado hasta ahora ha sido pues, en el trabajo en Genómica, ¿no? En trabajo transcriptómica y epigenómica, pero sí que es verdad que, que nuestra unidad intenta trata ¿no? ya de incorporar pues, todos estos datos que estamos obteniendo de imagen, de citometría ¿no? a todos esos análisis que estamos haciendo ¿no? y nos permite conocer mucho mejor, como os decía, las enfermedades y la base genética de estas. Y bueno, para no extenderme, yo creo que, que nada, daros las gracias por la invitación ¿no? y sobre todo por compartir un poco los recursos que, que tenemos y que están a disposición de, de todas las personas de nuestro entorno así como todas las que se quieran acercar a nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, ahora le vamos a dar paso a Rubén Tormo, que nos va a presentar los servicios de Fundación Medina. Tienes que activar el micro, Rubén. Sí, muy bien, voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Host disabled Screen Sharing. Ya, ya Muy bien, pues eh, mi nombre es Rubén Tormo, eh, yo, soy, yo pertenezco a la Fundación Medina y dentro del Parque Tecnológico, como estábamos comentando, a ver, sí, eh, pues ya llevamos más de 10 años en, la, en el Parque Tecnológico y nuestro enfoque es el descubrimiento de fármacos a partir de productos naturales. Y en torno a ese descubrimiento de fármacos en productos naturales, pues tenemos una serie de servicios especializados en este área que utilizamos internamente, pero que también ofrecemos a, a colaboradores, a partners, a, a, a diferentes proyectos. Decir que la Fundación Medina es una fundación sinónimo de lucro, que está participada por Mercer Pandom, la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, y que tenemos multitud de proyectos europeos eh, eh, en los diferentes programas europeos y proyectos nacionales. Y dentro de este entorno, entonces eh, comentar que somos un equipo multidisciplinar de unas 40 personas eh, en, un gran, en unos laboratorios bastante automatizados, bastante robotizados que vienen de la industria farmacéutica y eh, algunos de los eh, assets de los bienes más importantes que tenemos que compartimos y que ofrecemos eh, aquí en, en Granada Salud son por ejemplo la colección de cepas microbianas que tenemos disponible la capacidad del centro para hacer un cribado de alto rendimiento siendo uno de los tres centros principales europeos de la plataforma EU Open Screen para el cribado masivo de fármacos tanto de productos naturales como de moléculas sintéticas y diferentes proyectos de descubrimiento de fármacos donde abarcamos todas las etapas de dicho descubrimiento desde el aislamiento de cepas microbianas de la naturaleza hasta la caracterización de seguridad de fármacos entre una documentación para una patente o para una determinada regulación. Este ámbito que nosotros venimos de pharma lo tenemos ampliado ya a temas de agricultura, bioremediación, bioprotección, alimentación, bebidas, colorantes, fragancias, enzimas para el tratamiento de papel y de plásticos. Y es debido a todas estas eh, capacidades que tenemos en el centro. decir, que todo lo que eh, hacemos en fármacos internamente abarca estas cuatro unidades que tenemos aquí, eh, enfermedades infecciosas, antibióticos, antifúngicos, COVID enfermedades de parásitos, malaria, lismaniosis, leishmaniasis. también tenemos líneas de trabajo en oncología y en neurodegeneración. Entonces, todo esto lo hacemos con una fuente que está dentro de lo que ofrecemos en Granada Salud, que es esta colección de cepas microbianas de la cual tenemos la mayor colección con toda la, bio, con toda la regulación para utilización tanto en forma que es lo más restrictivo, como en otros ámbitos eh, y poder obtener de ellas pues, esas moléculas o esas enzimas o, esas, o esa riqueza en naturaleza, en naturaleza de, de, de compuestos para diferentes aplicaciones. Entonces, una de las eh, eh, ofertas que tenemos es este, eh, ac el acceso a esta librería de cepas microbianas que, por ejemplo, algunos eh, proyectos y algunas eh, particulares eh, eh, y buscan pues, otros productores de determinada molécula o nueva riqueza micro, eh, química y microbiana. También ofrecemos todo lo que es el conocimiento y el uso de las plataformas tecnológicas, tanto en cribado masivo de fármacos, screening, en química especialmente de productos naturales, en microbiología para la fermentación de dichas cepas microbianas, si, si, si no se sé, es un experto en el tema, analítica en tanto, en tanto de microbiología, es decir, de cepas, microbianas y producción de metabolitos como en muestras humanas a partir, por ejemplo, de la búsqueda de biomarcadores para temas de salud como cáncer y también tenemos todo el tema de regulación eh, preclínica. Eh, eh, todos los análisis para poder eh, aportar toda esa documentación a la eh, in vitro, a la eh, preclínica no regulada en nuestro caso. ¿de acuerdo? Entonces, estas plataformas, eh, más, más que equipos, lo que intentamos es con ellas es ofrecer esta serie de, de, de servicios integrados de no solo el acceso a los equipos, pero al expertise y a los conocimientos para poder extraer de estas fuentes o, o, del, o del problema que tenga el posible eh, el posible partner el posible cliente para poder so, eh, solucionar eh, su proyecto de acuerdo entonces por ejemplo la, una de las eh, ofertas que tenemos también o de los servicios que ofrecemos son las fermentaciones microbianas donde tenemos desde microfermentaciones en placa multipocillo hasta bioreactores de 30 litros para la producción de eh, eh, determinadas eh, fermentaciones como por ejemplo estresando con cambio de medios de fermentación, con la adición de eh, productos químicos como resinas o con eh, modificadores epigenéticos que hacen que dichos microorganismos produzcan eh, alternativas a la, a, la, a la fermentación tradicional en laboratorio que tendrían. Entonces todo esto también lo tenemos como una oferta de servicios. Toda la plataforma analítica de metabolómica para la búsqueda de biomarcadores en espectrometría de masas. Eh, también tenemos el RMN como posible eh, fuente para generar datos para metabolómica y tenemos las herramientas para hacerlo y el conocimiento, pero el 90% del trabajo que hacemos en este campo es con espectrometría de masas. Hacemos bioanálisis de, de muestras, eh, por ejemplo, pues, eh, muestras de pacientes para búsqueda de biomarcadores en determinado cáncer o, o clasificación de determinadas eh, analíticas. Eh, también hacemos todo esto para para búsqueda en, en, en otras fuentes que no sean humanas, que, que no sean de salud humana y todo esto eh, también lo combinamos una vez tenemos caracterizada a la diana y, y caracterizado un poco el ensayo lo que queremos hacer, podemos aplicarlo a la plataforma de cribado de alto rendimiento donde... Al ser parte de esa plataforma europea de Open Screening, tenemos acceso o damos acceso, la posibilidad de acceder a esas más de 200.000 extractos, librería de productos naturales que tenemos en la Fundación, como a las, ahora en estos momentos, cerca de 120.000 productos sintéticos de las colecciones de productos sintéticos de la, de la plataforma Open Screening, para acceder a ellos y aplicarlos por ejemplo dentro de un proyecto europeo a, eh, de, de, de, de un partner a ensayos enzimáticos, ensayos de célula completa, ensayos eh, de high, eh, eh, de high content screen, de imagen, con, eh, todo robotizado que vamos desde 96 hasta 384 y pipeteadores, por ejemplo, de microlitros hasta nanolitros, eh, dado que con, eh, de disponemos de un, de un eco que va por sonido y dispensa nanolitros por sonido. Toda esta plataforma y todo este conocimiento y los equipos también los los ofrecemos en esta en este, como servicio para en, en Granada Salud. Y una vez tengamos los, los activos, otra de las, eh, eh, de las plataformas que tenemos es la de química de productos naturales porque normalmente cuando uno trabaja con extractos de productos naturales y tiene un determinado extracto activo en una eh, determinada línea terapéutica, diana y demás, todo el follow up, de, de convolución de esa mezcla compleja de muchos productos naturales y determinar cuál es el componente responsable de actividad y caracterizarlo químicamente también la tenemos como plataforma tecnológica dentro de la fundación y esto incluye espectrometría de masas de baja resolución, espectrometría de masas de alta resolución, resonancia magnética nuclear con una criosonda, que nos permite eh, trabajar con cantidades de nanogramos para caracterizar una molécula una vez la hemos eh, purificado. También tenemos todo el proceso de purificación bioguiada, eh, donde vamos fraccionando y llegando hasta la molécula pura responsable de la actividad y esto también se puede ofrecer, se puede acceder a ello ya en su conjunto como como follow-up y caracterización y purificación de la molécula bioactiva responsable de eh, la actividad de, un, de una mezcla, como individualmente para determinados servicios de, de HPLC preparativo, espectrometría de masas de baja, de alta, servicios de desreplicación con unas colecciones, con unas librerías de más de 1.200 moléculas eh, caracterizadas por baja y otras 1.500 por alta, donde confrontar las analíticas para ver si machean y, y tenemos unas moléculas conocidas ya. Todo esto también se ofrece dentro de esta plataforma de química de productos naturales. Y también uno de los puntos importantes es una vez tenemos la molécula purificada, una tenemos responsable de la actividad, aparte de caracterizar la actividad que podemos hacerlo tanto en, en titulación y, y efectividad como en búsqueda de ensayos secundarios y caracterización de mecanismos de acción, que eso también lo tenemos eh, disponible. También tenemos toda una plataforma que hemos embebido de, de, cuando venimos de la industria farmacéutica de la seguridad de fármacos en eh, preclínica no regulada. Es una especie de primer cribado más económico que el regulado para caracterizar si presentan eh, esas moléculas cardiotoxicidad, neurotoxicidad, citotoxicidad, eh, genera mutagénesis y demás eh, características de, de lo que es el ADMETOX, o sea, la Administración de eh, Distribución, Metabolismo y de fármacos y, tóxico, y toxicidad de fármacos. Todo esto también está disponible tanto como plataforma integrada, eh, con el expertise de la gente, como individualmente a equipos o determinadas eh, partes de dicha plataforma. Como ejemplo, Estamos en multitud de consorcios europeos, en redes europeas y tenemos eh, partners tanto académicos como, como industriales que, eh, con los cuales trabajamos continuamente y eh, seguimos adelante en muchos proyectos y estamos buscando partners en este sentido eh, activamente. Eh, estos son los diferentes servicios que hay en la plataforma Granada Salud y como podéis aquí pues estamos dentro de la parte de ómicas, en la parte de metabolómica, como comentaba, eh, tenemos también eh, en temas de, de ensayos lo que es la seguridad eh, preclínica, lo que es el cribado de, de high throughput screening de, de, para el cribado de fármacos, tanto en lo que es el cribado en sí, como las moléculas donde buscar esa actividad, ya sean productos naturales como moléculas sintéticas o de química combinatoria, con esa plataforma europea que estaba comentando. Y en general, un poco aquí está la Dirección de Granada Salud y los servicios que ofrecemos y nuestro contacto en caso de que se necesite acceder directamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rubén. Has clavado prácticamente los 10 lo minutillos. Hemos pasado un poquito, pero bueno, tampoco te he querido sacar la tarjeta roja. Perdón. No, no, no pasa nada. Vamos muy bien. Pues el siguiente ahora es eh, Mario del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, que algún día lo podré decir bien del tirón. Eh, Mario, eh, cuando quieras, vamos a. Si, deja, ya ha dejado de compartir, ¿no? Perfecto, Mario. Pues te bien. hago. Eh, te, te, te, ¿Ya eres con fitreon Perfecto, ya te ha hecho, Oscar. Pues cuando quieras, eh, recordad 8 o 10 minutitos máximo y recordad que más que muchísimos detalles técnicos, también explicar el valor o el valor diferencial de lo que hacéis y aquello es lo que es vuestro elemento diferencial. Gracias. Vale, eh, ¿veis la presentación en la pantalla? ¿Sí? No, vale. Mario, no está compartiendo. No estoy compartiendo, a ver, espera donde tengo que compartir? Compartir pantalla. Vale. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Eh, bueno, me llamo Mario Delgado, soy el director del Instituto de Parasetología y en el Open neila que está ubicado en el PTS. Nosotros estamos en el PTS desde eh, sus inicios. Eh, pertenecemos eh, al CSIC y, es, y somos un instituto que tiene casi 80 años de historia. Somos uno de los primeros institutos que se formó cuando se originó el CSIC. Y bueno, para los que no nos conozcáis... Eh, nuestro lema es eh, Conocer para curar y un poco ahí está nuestra misión, es eh, el diseño de nuevas herramientas de diagnóstico y terapéuticas para enfermedades de importancia mundial, tanto sanitaria como socioeconómicamente, y donde tenemos pues, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, cáncer, eh, de todo tipo, prácticamente, no solamente centradas en enfermedades tropicales. Eh, tenemos grupos de excelencia muy competitivos a nivel internacional, pero esta misión que tenemos aquí, la de conocer, para curar y desarrollar estas herramientas de diagnóstico y terapéuticas, no serían posibles sin nuestros servicios de apoyo a la investigación. Eh, tenemos muchos, aquí os he puesto algunos de los... De los eh, que más utilizamos en, los, en, el, en el instituto y estos, estos servicios básicamente lo que dan es apoyo no solamente a nuestros investigadores sino a cualquier institución de nuestro entorno o fuera incluso de, de, de nuestro entorno eh, he puesto aquí en, en, en la parte de abajo el, el link quizás es el dato más importante que voy a aportar como director eh, todos, los, todos los detalles sobre estos servicios eh, se encuentran en, esta, en, este, en este link y evidentemente no voy a entrar en detalles eh, y podéis ahí tener los datos de contacto que podéis eh, acceder a, a todo lo que estos servicios eh, ofrecen. De hecho, de estos eh, seis o siete servicios que os he puesto aquí, me voy a centrar solamente en los tres primeros porque creo que son los que nos dan un, un valor cualitativo diferente o que puede ser interesante para el resto de eh, investigadores, instituciones y empresas de, de, del PTS y de, y de nuestro entorno. Eh, Empezando por el por el de genómica, que quizás es pues nuestro servicio estrella, no solamente por, por eficiencia y facturación, por el tipo de, de, de servicio que da, eh, para que tengáis en cuenta, eh, más de 200 grupos en, en España y fuera de España eh, utilizan este servicio. Tiene una facturación de casi 180.000 euros al año. Eh, un poco para que se veáis la, la idea de, de, de la capacidad de este, de este servicio. Y yo creo que el secreto está en lo que Alicia, su responsable, pues nos, nos ha puesto aquí, estos cinco puntos que, es el, eh, que garantizan pues, que desde la entrega de muestras tengamos finalmente unos resultados listos para publicar. Eso creo que es un salto cualitativo importante, que, es que no todos los, eh, los servicios lo ofrecen y esto es, es, es posible no solamente por la Alta eficiencia que tiene este, este servicio, que está dirigida por doctores, sino que además tiene su, la, eh, una comunión constante con el servicio de colonia bueno, de bioinformática. Y, y esa comunión es, es importantísima para este tipo de, de, de servicio. Entonces, bueno, como digo, ahí es, es la característica de este servicio: es que eh, realiza un estudio personalizado de cada proyecto, eh, trata de buscar soluciones adaptadas para obtener la mejor relación entre los costes y los resultados. Y, ahí, y probablemente ahí es donde tenemos uno de los éxitos mayores de, de, este, de este servicio. Existe un feedback continuo de, con, el, con el IP, ya sea de la casa o sea fuera de la casa, eso es, es uno de los espantales que tenemos, y para eso te compromete este servicio a tener una carta de, de, de calidad. Entonces, de hecho estamos en el proceso de certificación ISO, que es un proceso como sabéis, largo y costoso, pero que en los próximos meses o años lo, lo vamos a, a, a terminar. Y en definitiva, pues lo que pongo ahí es... es Ofrece una solución integral en la coordinación de, de, entre la, la, la unidad informática y el, y el servicio de, de la unidad de, de, de genómica que nos permite, desde que entregamos las muestras hasta que nos dan los resultados finales, pues tenerlos casi listos para, para publicar. E insisto, este, este servicio eh, lo ofertamos no solamente para la gente, de, para los grupos del de, de Open sino para cualquier otro eh, investigador o empresa que quiera tener esos resultados finales listos para publicar. Eh, podéis entrar en la página web del servicio. Ahí Aparecen todos los, todas las prestaciones que tiene, las estándares de CR cuantitativa, de separación sangre, etc. Eh, simplemente voy a destacar dos de ellas, quizá que son eh, un poco más... Eh, eh, elitistas o que nos da un salto de calidad es una es la, la secuenciación masiva NGS, ya que el, eh, nuestros compañeros de genio han estado eh, hablando previamente y que bueno pues eh, nos permite pues, eh, hacer chip sequencing de arquitectómica, metagenómica micro, RNA sequencing epigenómica, cualquiera a través de las, estas tres plataformas que tenemos eh, ahí y quizá lo que sí nos da un salto diferencial pues que, puesto que esta, esta tecnología es única en, en Andalucía y la que tenemos aquí en el, en el Open Negra es eh, la secuenciación de, de célula única, a través de cualquiera de las dos plataformas que aparecen ahí, la Chromium o, o la Rhapsody y bueno, para los que conozcáis este tipo de, de, de tecnología sabéis que es lo que ahora mismo se está demandando a nivel de ciencia y de alta calidad, y, pero también para las empresas igualmente eh, Súper interesante porque nos permite caracterizar a nivel de eh, única célula el genoma de esos de esas, de, de esas, eh, perfiles inmunológicos, por ejemplo, eh, paneles génicos, eh, etc. Insisto, todos estos detalles los tenéis en la, en la página web del, del instituto. También tenemos la suerte de tener aquí a Alicia por si luego tenéis alguna pregunta y os puede solucionar este tipo de, de, de dudas que, que tengáis. El segundo servicio que, que realmente nos da un salto de calidad es la unidad de experimentación animal. En él desarrollamos eh, los modelos animales preclínicos de eh, muchísima enfermedad de importancia mundial, tanto infecciosas, autoinmunes, inflamatorias, neurodegenerativas, cardiovascular, respiratorias, digestivas, dolor. Y pongo ahí puntos suspensivos porque aparte de desarrollar muchas más, eh, estamos abiertos a poder montar cualquier tipo de, de, de modelo animal que sea de interés para cualquiera de los grupos de investigación o empresas que estén interesadas en desarrollarlo. Eh, como características, pues, eh, aparte de eh, una parte de animalario convencional, tenemos un, una, una parte en barrera SPF tipo eh, 2, que nos permite tener eh, animales modificados genéticamente, tanto transgénicos como knockout, y sobre todo animales inmunodeprimidos, que, es, que es importante mantener en condiciones seguras. Tenemos además un nivel de seguridad 2+, plus, que, que, con lo cual nos permite trabajar prácticamente hasta el previo a eh, infecciones con eh, patógenos que no infecten humanos. Eh, tenemos una, una unidad de comportamiento y, y estamos estrenando ahora, eh, en estos momentos una plataforma de imagen en vivo que le da un salto de calidad a este, a este servicio. Todo combinado pues, nos permite hacer un seguimiento de todo este tipo de, de modelos experimentales. Una de las características importantes de este, de, este, de este servicio es que está por la transparencia en la investigación animal. De hecho, participamos a la... A la a la Plataforma Nacional. Eh, tenemos un Comité Ético de Investigación Animal autorizado propio, eso nos permite no solamente hacer un seguimiento de, de, de todos los proyectos para garantizar esta, esta eh, transparencia de investigación animal, sino que nos permite modificar cualquier eh, proyecto que se tenga que, que realizar, eh, ya si es que se empieza en un proyecto y a veces hay que aumentar el número de animales o modificar el, el, el protocolo, y esto nos lo permite hacerlo de una forma rápida y segura, y nos, nos seguimos por las normas del ASA. ¿Cómo podemos eh, utilizar esta unidad de experimentación animal? Pues ahí tenemos las tres formas. Simplemente pues, eh, podemos estar simplemente interesados en que eh, nos bien y nos mantengan los animales de una colonia determinada que nosotros tengamos, o ya sea estándar o, eh, o transgénica. Eh, ellos pueden colaborar directamente en técnicas experimentales, montando el modelo. Y eh, una forma también eh, usual de, de trabajar es eh, a través de contacto de investigación con grupos líderes en cada uno de estos modelos. Tenéis que tener en cuenta que de este animalario han salido varios eh, fármacos que están en ensayos clínicos y uno en el mercado. Eh, de hecho es el, el único medicamento eh, que ha salido del CSI, que ha salido de, de, de este eh, eh, animalario y bueno un poco os da la, eh, la idea del de nivel de, eh, con el que trabaja este, este grupo de, de personas. ¿vale? Y por último la, la unidad de proteómica del IPBLN. Eh, nuestros compañeros eh, anteriormente han estado hablando. Evidentemente Genio tiene una plataforma en este sentido, con lo cual es muy difícil de, de, de, de competir, pero nosotros igualmente tenemos una, una unidad proteómica bastante competitiva que como sabéis bueno, no solamente nos centramos en, en el estudio de proteínas y péptidos no podemos tener oligonucleótidos, eh, RNAs eh, eh, polímeros, incluso eh, azúcares. ¿Y qué ofrece este, este servicio diferencial al resto? Pues como, como dice aquí nuestro responsable Antonio Lario, pues eh, entrar en un sorteo para una un viaje para otra persona de 10 días en la isla Soledad en Polinesia Francesa. Bueno, ya nos gustaría a nosotros... Eh, estaría bien, no pero realmente lo que, lo que ofrecemos es, pues eso, una, una, como el resto de, de servicios, unas prestaciones de calidad en, en proteómica, epigenética y, y, y relacionadas con la química y la, y, la, y la química. Y básicamente, bueno los, los tres grandes equipos que podemos utilizar o que podéis utilizar vosotros son estos que tenéis aquí. Igual, insisto, la, la, las características técnicas y el partido que le podemos sacar a ellos lo tenéis en la página en la página web o podéis contactar directamente con, con Antonio Lario, que es el, el experto en este, en este en, en este servicio. Eh, además, creo que es importante añadir, como ocurre con el resto de servicios, la eh, gran experiencia que tienen eh, los responsables de estos servicios, todos ellos doctores, entre 20 y 30 años de experiencia en laboratorios. Eh, Aparte de la cartera de servicios, creo que es importante también tener en cuenta que el, el, este eh, servicio eh, pertenece a la plataforma Protorred del, del Instituto de Salud Carlos III y como tenéis a, ahí, podéis visitar la página web también de Protorred para ver lo, lo que os ofrece, pues nuestro centro es el único nodo de, de Andalucía que pertenece a esta red, con lo cual es, es interesante para que lo tengáis en cuenta, donde os pueden solucionar muchas de las cosas que eh, dentro de la, de la unidad en principio no se no pueden solucionar si llevan a, a la, la Protorred y, y, y ayuda a... A, a solucionar ese tipo de, de, de, de cuestiones. Y simplemente para resumir, pues yo creo que esta diapositiva resume por qué deberíais hacer eh, este tipo de, de, de medidas, eh, servicios con nosotros. El, el sello de calidad y garantía que tiene el CESIC, la primera institución de ciencia en España, la tercera europea eh, y... Eh, Dentro de ese sello está el IPBLN y sus servicios generales que están siempre en constante evolución para tratar de garantizar esa calidad, no solamente a sus investigadores, sino al resto de investigadores de nuestro entorno. Muchas gracias. Mario, eh, si me permites un, un, un inciso, me gustaría ahora aprovechar la ocasión que estoy en este foro para deciros que en el servicio de Single Cell eh, Sequencing que estamos lanzando y que es, como ha dicho Mario, muy novedoso, tenemos la, tenemos la ventaja de que uno de los fabricantes, Tenex eh, Genomics, nos ofrece la posibilidad de, de una serie de ayudas que va a convocar, es como una especie de, de concurso donde pueden aplicar los grupos de investigación y Tenex, va a dar una serie de premios a las mejores iniciativas financiando parte de su investigación con, con células únicas. Son un primer premio de unos 10.000 euros, un segundo premio también de bastante cuantía y yo os animo a que lo difundáis en, en vuestros propios centros, nosotros daremos toda la información cuando, cuando esto se lance, que será probablemente después de verano, es una iniciativa que se llama CoreLab. Y intentaremos llegaros a través de este, de este foro toda la información, pero desde aquí pedimos a todos los grupos que, que se animen a participar y que, y que empiecen este asombroso mundo de la célula única. Y nada, muchas gracias. Gracias, Alicia. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Veis el cambio de color de, que estoy poniendo? Lo, lo voy a usar para ir avisando de cómo vamos de tiempo, ¿vale? Va a ser verde, naranja y rojillo. Genial. Muchísimas gracias por la exposición, Mario, y eh, muy interesante. Eh, vamos ahora con, con el siguiente socio de Granada de Salud, eh, con Cristina Sánchez, que representa al Centro de, de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada. Pues, eh, Cristina, cuando quieras. Si estás por aquí. Eh, eh, Cristina tenía un problemilla porque el, la habían pillado también en, en otra reunión de forma paralela eh, ¿Puede que estés eh, muteada? Sí, eh, estás eh, en, en mute, eh, Cristina eh, perdón, ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Se me oye? No Un segundo, por favor Se te oye perfecto, es simplemente ponlo eh, ah, sí. a pantalla completa y, y ya está Perdonadme que es que. Ver, eh. No sé dónde le da. No estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ah, sí, mi pantalla. Sí, sí, lo estaba lo viendo, acuerdo. Eso lo pongo en pantalla completa y.. Sí, en modo presentación el PowerPoint. Exacto, el presentación. Vale, vale, perdón. Sí, ahora. ahora. Claro. Bueno, pues, pues buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias también por invitarnos a, a, bueno, a comentar un poco, a compartir con vosotros qué cosas se hacen, qué cosas se ofertan en el Centro de Investigación Biomédica. Yo soy Cristina Sánchez, secretaria del centro, y un poco voy a intentar sintetizar lo que es poco sintetizable, porque eh, el contexto de nuestro centro, nuestro centro está constituido por... Eh, por Cuatro, cuatro institutos de investigación y algunos grupos más independientes no insertos dentro de ningún instituto de investigación que aborda las temáticas principalmente de biopatología, medicina regenerativa, eh, biotecnología, neurociencia, nutrición y tecnología de alimentos y farmacología y medicina ambiental. Somos... Eh, a ver que no no sé, Que no sé qué le pasa Ahora, perdona, somos en total unos 340 investigadores eh, pertenecientes a, a prácticamente eh, seis facultades, más de 20 departamentos, por lo tanto, eh, con este diapositivo lo único que quiero transmitir es que la, la diversidad es infinita dentro del Centro de Investigación Biomédica, las líneas de investigación que se abordan son infinitas. Entonces, eh, eh, digamos que el conocimiento y el know-how, la, la, la tecnología disponible en cada grupo de investigación pues son eh, como digo, eh, muy amplias. Entonces, bueno, tratar de sintetizar y destacar, traer aquí un poco las más relevantes, pues bueno, parece tarea imposible, porque eh, realmente entrar en contacto con cada grupo de investigación que se dedica a estas técnicas y, y a estas líneas de investigación y ofrecer las técnicas, pues yo creo que sería lo conveniente. Yo voy a hacer aquí una síntesis, un extracto de la, quizás las líneas más relevantes. Eh, y bueno, ahí están nuestros datos de contacto porque nosotros podemos poneros pues en comunicación con los grupos que llevan a cabo esta línea de investigación con toda su tecnología, su know-how, etc. Entonces, las la líneas de investigación más relevantes pensamos que son pues, aquellas relacionadas con las terapias avanzadas, las eh, la nuevas estrategias diagnósticas, nanopartículas, fisiología mitocondrial, disrupción endocrina, neurobiología y modelos de dolor, psiquiatría genética, genética de la obesidad, eh, el estudio, el uso de subproductos agroalimentarios de interés eh, o de aplicación en biomedicina, metalómica, melatonina, enfermedades neurodegenerativas, polisacárido microbiano inmunomodulación intestinal, psicobiología del aprendizaje de la memoria, microbiota o terapia génica. Como digo, eh, un rango muy amplio de, línea de investigación, cada uno con la tecnología perfectamente puesta a punto dentro del de, de CIBM, que, eh, que está a disposición, por supuesto, de usuarios en el ámbito científico y también empresarial. Ay, muy bueno. Dentro, de, dentro del, del Centro de Investigación Biomédica, además comentar que, que se gestó eh, una unidad de excelencia, una aspirante a unidad de excelencia, eh, y, llamada únete que aborda el estudio del, del envejecimiento desde una perspectiva pues, muy multidisciplinar porque está integrada por, por investigadores que de muy diversa origen y por lo tanto eh, aborda el estudio del envejecimiento ya digo desde una perspectiva pues, muy variada. Algunos de, eh, de los servicios que me, me han pedido los investigadores del Centro de Investigación Biomédica que, que traslade hoy aquí a esta sesión, eh, bueno, pues estos servicios, porque este primero que tenéis en pantalla, pues se ofertan... Eh, eh, la realización de estudios e informes nutricionales sobre alimentos, el etiquetado y propiedades nutricionales de alimentos, la doble clasificación de alimentos según los estándares eh, de calidad europeos, el cálculo del NutriScore y también la inclusión de alimentos eh, en la base de datos BEDCAM. Esta es una línea que tiene más que ver, un servicio que tiene más que ver con este con concepto nutricional, esta línea nutricional que hay dentro del Centro de Investigación Biomédica. Se oferta también el análisis de la composición mineral y también de elementos minoritarios, trazas y ultratrazas, eh, en muestras de alimentos, muestras biológicas, biomédicas y también medioambientales eh, mediante técnicas de ICP-MASA. Es una tecnología que, que, que bueno, es relativamente nueva, no, no, no está muy disponible en muchos laboratorios. Recientemente el ICP-MASA se, se está empezando a adquirir con, con cierta... Bueno, eh, algo más de, digamos, de, eh, de frecuencia en ciertos laboratorios, pero sigue siendo una, una, una metodología todavía poco disponible y, bueno, pues en el, C el Centro de Investigación Biomédica hemos sido el, realmente pioneros en, el, en la puesta a punto de esta, de esta metodología eh, a nivel de Andalucía, entonces llevamos... Eh, llevamos mm, Trabajo el camino ya muy, a, muy avanzado en, el, en, en la oferta de estos análisis eh, mediante ICP-MASA. Estos, estos análisis permiten el estudio del metabolismo mineral, eh, eh, absorción, distribución, excreción... Eh, liberación, en fin, todo lo relativo a, al metabolismo celular una vez que ingresa en los sistemas vivos, ya sea la célula o ya sean lo, lo, los animales, animal entero, ¿no? Eh, permite conocer el rol que desempeñan algunos de estos elementos, algunos bastante raros porque son muy minoritarios y muy desconocidos, pues estas técnicas tan novedosas, muy sensibles, nos permiten conocer el papel que desempeñan estos, estos elementos eh, mucho más desconocidos en, el, en el, el mantenimiento de la salud, pero también en el desarrollo eh, de numerosas patologías. Eh, también permite eh, esta, estas técnicas analizar el impacto que tiene la exposición humana a elementos tóxicos, contaminantes medioambientales eh, sobre la salud. El impacto de estos esto, metales pesados, metales eh, contaminantes medioambientales sobre la salud humana. Ofertamos también una línea de, de, de estudio de nanopartículas y otros compuestos de coordinación metálicos que... Tenemos también toda la, toda la eh, metodología y, y tecnología eh, disponible para analizar cuál es el impacto que, eh, de esta, del, del tratamiento con este tipo de compuestos en los sistemas vivos, ¿no? eh, tanto en vivo como in vitro y también su potencial, su aplicación farmacológica como agentes terapéuticos. Se ofertan también, eh, como en otros centros, que pues también aquí se, se trabaja mucho con, con cultivos celulares, con el modelo in vitro, tanto en células sanas como en células... Eh, tumorales, modelos de líneas celulares específicas de, celular específica de ciertas patologías, se abordan principalmente, aunque no solo, eh, el estudio de la, de la generación de especies reactivas de oxígeno y cómo inducen el daño eh, celular, concretamente eh, el daño en el DNA nuclear y en el DNA mitocondrial. Y estudios de re, eh, revitalización, además de estudios de cómo eh, ocurre la inducción de ciertos tipos de muerte celular en ciertas patologías y también después de la intervención, con, eh, tras la exposición a ciertos agentes terapéuticos, cómo eh, estas pautas de, de muerte celular afectan eh, a las células Ofertamos también un, un, un servicio eh, eh, muy novedoso y muy interesante, es un, un modelo experimental, no muy extendido, es el C-Elegance, es un modelo animal, eh, un modelo in vivo, eh, que se utiliza como modelo preclínico de cribado de sustancias de origen alimentario de interés en el envejecimiento, pero también otras patologías asociadas como podrían ser el Alzheimer, el Parkinson, diabetes, periodontitis, etc. Este modelo, como digo, es un modelo animal, eh, pero eh, a pesar de ser eh, un modelo animal eh, en comparación con el modelo murino, con el modelo de roedores, mucho más clásico, mucho más conocido. Este modelo de nematodo de gusanos de elegans presenta la ventaja de que tiene un pequeño tamaño y un ciclo vital muy rápido, lo que hace que a pesar de ser un animal completo, sin embargo el manejo del modelo es más parecido al del cultivo celular. Entonces eso le proporciona una versatilidad y una rapidez muchísimo mayor que el, que, el, que el modelo murino y la aplicabilidad de este tipo de, de, model, de este modelo eh, tiene que ver con la biomedicina y con la nutrición y la tecnología de los alimentos. Esto se debe a que eh, el 40% de los genes relacionados con, con enfermedades humanas tienen un, un ortólogo en el nematodo, por lo tanto eh, es, eh, los resultados en el nematodo pues son, son, son extrapolables, son aplicables a estas enfermedades genéticas humanas. Además existen, hay disponibles miles de cepas transgénicas eh, de, este modelo, de este modelo experimental y permite estudios con ARN de interferencia, además de estudios de toxicidad de, de ciertas sustancias, de numerosas sustancias. El, la, el interés que, de este modelo en nutrición y tecnología de alimentos es que permite de una forma muy versátil y muy ágil el diseño de nutracéuticos y, y, y la evaluación de alimentos, de alimentos funcionales, el desarrollo también de alimentos funcionales. Además, permite el ensayo de compuestos bioactivos procedentes de alimentos o bien de, de subproductos. Eh, de la agricultura o de origen alimentario, en esta línea eh, tan interesante de la, de la economía circular. Aquí se muestran algunos de los parámetros eh, biológicos y moleculares que suelen, ser, que suelen emplearse en, el, en, el, en el, los ensayos con eh, C-Elegance. Con después de estos ensayos, pues, los, los, los datos son analizados con este biosorter que recientemente ha adquirido c eh, en el CBM, como sabéis, tecnología de vanguardia que, que extrae infinidad de parámetros eh, a partir de, los, de estos ensayos realizados en estos modelos de CIELEVANTS. De, de -E -E Además, dentro de, del, del Centro de Investigación Biomédica, tenemos una sede del, del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada, del CIC. Entre los servicios que oferta el SIC dentro del CIBM podríamos destacar pues el servicio de experimentación animal, lo que todos lo conocéis, un servicio eh, un animalario homologado con toda la normativa eh, europea, eh, además es bastante grande, permite el, el uso de eh, numerosos modelos eh, animales y bueno es infinito. lo que conocéis lo habéis utilizado alguna vez, sabéis que el, que el animalario eh, eh, una de las joyas de la corona de, del Centro de Investigación de eh, Contiene además un equipo de resonancia magnética nuclear animal y un servicio de análisis de comportamiento animal. Además de esto, se oferta la, un servicio de citometría de flujo, como sabéis, que analiza las múltiples características físicas de, de partículas individuales, que pueden ser habitualmente células, aunque no solamente células, eh, bueno, sabéis que tiene aplicabilidad de análisis de fármacos, de expresión de proteínas análisis microbiológico, análisis de agua contagio absoluto, estudios cinéticos fenotipaje, viabilidad ciclo celular, proliferación, estado red potencial de membrana en fin. Cristina, perdona, vamos regulando de tiempo ah, eh, pues creo que era la última ya, <ríe> creo, creo que era la última destacar que dentro del, del CIBM también tenemos no solamente la, el agua eh, perdón, el animalario, sino también la pecera y agradecer vuestra atención eh, y la posibilidad de que hayamos podido exponernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y disculpa que te interrumpan, pero es más o menos por intentar que tú sí, tengáis un poco. Claro sí, claro que sí. Muchas gracias. Yo voy cambiando el fondo de pantalla, <ríe> sí. miro para que vayáis viendo si está verde la <ríe> o rojo. Bueno, pues ahora le vamos a dar paso eh, a, a la siguiente ponente, que es Maricarme Martínez, del Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz. Eh, puedes eh, empezar a compartir pantalla cuando quieras, la pones en, en pantalla completa y ya está. Muchas gracias. Vale, gracias. A ver, si se cambia. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, ahora está perfecto. Vale, perfecto. Bueno, eh, buenos días a todos. Mi nombre es María del Carmen y me gustaría agradecer la oportunidad de pensar, de presentar los servicios de apoyo al investigador que ofrece el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía en esta mitad organizada por, por Granada Salud. Antes de centrarme en los servicios, me gustaría explicar cuál es la misión del Biobanco y cómo se estructura la organización, con el objetivo de mostrar todo el potencial y alcance que tiene estos servicios y, de esta forma, conocer todas las posibilidades, posibilidades y acciones que puede ofrecer el Biobanco. ¿Cuál es la, la misión del Biobanco? Bueno, la principal misión, misión del Biobanco es apoyar y facilitar la investigación biomédica estableciendo una cadena de valor con la comunidad científica, ofreciendo las mejoraciones de productos sanguíneos derivados, tejidos y sustancias o muestras biológicas de origen humano, tanto para uso asistencial como, de, como para investigación. ¿Y cómo se estructura el, el Biobanco? Porque es una estructura un poco, un poco compleja. Bueno. El Biobasco trabaja como una plataforma de recursos en red, formado por 24 nodos distribuidos por Andalucía y coordinados por un nodo central, situado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Todo ello trabaja bajo un marco ético, legal y administrativo común. Por lo tanto, podemos decir que es una estructura que se, se encuentra descentralizada, pero coordinada, con un sistema de ventanilla única de gestión de solicitudes de servicios y de distribución de muestras biológicas, manteniendo una calidad transversal a toda la, la estructura. Nuestra organización interna se divide en dos áreas funcionales. En primer lugar, encontramos el, el área asistencial y en segundo lugar, encontramos el área de investigación, que es la cual nos vamos a centrar eh, en esta jornada. Una vez presentado a grandes rasgos el grande rasgo del Biobanco, su capacidad y su, y su alcance, voy a describir los servicios que, que ofrecemos a la comunidad investigadora. Tenemos el servicio de muestra biológica y datos asociados, eh, técnicas técnica histológicas, técnicas moleculares, cultivo celular, preservación y custodia. Vale. Eh, este servicio se centra… Eh, bueno, y datos asociados. Este servicio se centra en la provisión de muestra biológica y sus datos asociados seleccionados según los criterios clínicos y diagnósticos que el investigador nos especifique y en el formato que necesite. Siempre nos intentamos adaptar, adaptar a las necesidades del de, de investigador. ¿Pero ¿y cómo hacemos esto posible? Bien, pues esto es posible gracias a la integración en red de bancos de sangre, bancos de tejidos, bancos de líneas celulares y biobancos hospitalarios de múltiples centros del sistema sanitario público de Andalucía. Actualmente, el biobanco dispone de un stock aproximado e inmediato de 900.000 muestras disponibles y sus datos clínicos asociados de diferentes patologías, así como de, de controles sanos. Sin embargo se puede dar la circunstancia de que la muestra solicitada no se encuentre disponible de forma inmediata. Para solventar este inconveniente, el biobanco cuenta con un servicio de provisión a medida con el fin de poder conseguir la muestra solicitada. Esto se realiza a través de tres días de obtención, pero aquí me gustaría resaltar que utilizamos principalmente dos vías. Empezaríamos por el registro andaluz de donantes de muestras para investigación biomédica, que es una iniciativa de la Consejería cuyo objetivo es crear un registro con potenciales donantes y, por lo tanto, hacer el sistema más sostenible y circuitos de recogida prospectiva, según necesidades específicas de los investigadores. Si, eh, si con estas dos vías anteriores no ha sido suficiente, podemos acudir a la red nacional de biobanco, de la cual el biobanco es, es miembro. Por otro lado, con respecto a la provisión de muestras, es importante destacar que todas estas muestras disponibles cumplen con los siguientes requisitos. Disponen de consentimiento informado, ...son obtenidas por personal sanitario especializado que informa al donante... ...y cumplen con los criterios del sistema de gestión de calidad implantado en el IRANCO, ...la ISO 9001-2015. en qué formato podemos encontrar este, estas muestras? Los formatos dependerán del tipo de muestra o patología... ...y de los requerimientos del investigador. Pero podemos encontrar los siguientes... ...tejido en fresco, derivado de tejido fijado en parafina... ...derivado de tejido congelado, sangre o derivado flujos corporales, eses ácidos nucleicos, líneas celulares. Bueno, ahora vamos a pasar a técnicas histológicas, que en esta unidad se llevan a cabo la caracterización fenotípica e histológica de células de tejido, así como la digitalización y análisis de, de las preparaciones. Las técnicas que se realizan en, en la actualidad incluyen, bueno, como podéis ver, hay, hay muchas. El procesamiento de muestras de tejido y absoluta en parafina, inmunohistoquímica, valoración morfológica o fenotípica de, de secciones, procesamiento de muestras líquidas, diseño y confección de tisú y microarray, tinciones histoquímicas de rutina y a demanda, cortes histológico a partir de muestras parafinadas o incluidas en OCT. Y aquí sí me gustaría destacar nuestro servicio de patología digital que se encuentra localizado en el nodo provincial de Cádiz, que es pionero en este área y que el cual lleva a cabo actividades de digitalización de preparaciones digitales en diferentes planos, así como algoritmos de cuantificación inmunistoquímica de biomarcadores de expresión nuclear y de membrana. Ahora vamos a continuar con las técnicas moleculares, que está formada por la unidad de aislamiento y control de calidad de ácidos nucleicos a partir de diferentes tipos de muestras biológicas y la unidad de citogenética. Este área se divide en tres bloques para clasificar en cierta medida la, las técnicas. Eh, biomarcadores detección de biomarcadores, muestra líquida y control de muestras y líneas celulares. A la derecha se puede observar algunas de las técnicas que, que se llevan a cabo. Estabilidad genética, chequeo de la estabilidad genética a lo largo del proceso de generación, expansión y mantenimiento. Y entre las técnicas que realizamos, destacar el cariotipo espectral, una técnica de citogenética molecular que permite identificar reordenamientos cromosómicos complejos, marcando cada uno de los cromosomas con un color diferente. A día de hoy, somos uno de los pocos centros de Andalucía que, que la realizan. Y por último, en, en, esta, en esta clasificación, análisis molecular, donde se lleva cabo amplificación genética cuantitativa retrotranscripción, análisis con funcionalidad de N por PCR, ensayo de expresión génica. Ahora pasaríamos al cuarto servicio, que es el de cultivo celular, unidad de generación, desarrollo y establecimiento de líneas celulares de distinta naturaleza que permite disponer de modelos de enfermedad con diferentes aplicaciones en, en investigación biomédica. Como se, puede eh, como se puede apreciar, ofrecemos una gran variedad de, de técnicas como, como son la generación, mantenimiento, expansión y provisión de diferentes tipos de líneas celulares, la preservación de líneas celulares, generación de medio condicionado, depósito de células madre pluripotentes humanas, adaptación de líneas celulares ...a diferentes soportes celulares, medios de cultivo y suplementos... ...control de viabilidad celular manual y automatizada... ...generación de cuerpos embroides, diferenciación in, bio, in vivo. Perdón. Asimismo, eh, el Biobanco eh, también actuamos como nodo central... ...del Banco Nacional de Líneas Celulares, garantizando a nivel nacional... ...la disponibilidad de líneas celulares pluripotentes humanas... Humana ...a través de la generación, expansión, preservación... ...y banqueo de, de estas líneas. Por otro lado... También me gustaría comentar que recientemente se ha confirmado la representación del Biobanco en el Comité Internacional de Autenticación de Líneas Celulares, un comité que cuenta únicamente con 25 miembros a nivel mundial y este comité internacional de carácter voluntario e independiente tiene como objetivos principales visibilizar la identificación incorrecta de líneas celulares y promover la realización de test de autenticación para combatir este problema. Eh, para finalizar, ya quedaría hablar sobre la preservación y custodia de muestras biológicas. El biobanco cuenta con instalaciones para la preservación de muestras biológicas con la infraestructura y los controles que garantizan su integridad, seguridad y, y trazabilidad. Bueno, ¿y ¿qué equipamiento encontramos aquí en, en este área? El equipamiento con el que cuenta el, el biobanco está formado por los siguientes equipos de, de almacenamiento. Tanque de nitrógeno líquido a menos 196 grados. Con respecto a este tipo de almacenamiento, se dispone de 21 tanques, ultracongelador a menos 80 grados. En este caso, se cuenta con 92 equipos que permiten mantener muestras como ARN, suero, plasma, siempre, eh, siguiendo las guías de buenas prácticas internacionales y otros tipos de almacenamiento. Son espacios para el almacenamiento de muestras, tanto a 4 grados, 20 o temperatura ambiente. Todos estos equipos eh, están en, todo, en toda la organización de, del Biobanco, no aquí en Granada sino en, en la totalidad. Y con respecto a una, un, una cosa muy importante a, a tener en cuenta, con respecto al servicio, es destacar las medidas de seguridad que, que se aplican a, a las muestras conservadas. Para ello, el BIMANCO cuenta con sistemas de prevención y de seguridad en procedimientos, instalaciones y equipos. En este sentido, encontramos diferentes eh, medidas, medidas preventivas. Eh, re, reactiva en, en referencia al mantenimiento de equipos, acceso restringido al personal autorizado, climatización, rondas de vigilancia. Y si alguna de estas medidas falla, existen re, eh, medidas reactivas como sistemas de televigilancia con, con alarma remotas, registro del uso de los equipos, doble réplica de muestras o backup de CO2 en ultracongeladores. Y se activaría el plan de emergencia con la evaluación de riesgo y protocolos de actuación a este, este tipo de, de emergencias. Y nada más, esto sería todo en relación a, a los servicios que os podemos ofrecer a, a la comunidad investigadora. Y muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis podéis preguntar, además aquí hay par, parte de, del equipo que está viendo la presentación, por si hay alguna duda más técnica que, que se pueda responder. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María del Carmen. Eh, te has ajustado perfectamente el tiempo. Pues vale. entonces, vamos a darle paso ahora a David Carrillo de IAVANTE, eh, de la Fundación Progreso y Salud. Eh, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. No sé si me escucháis bien. Perfectamente. Vale, voy a intentar compartir. Ahora, problema... En... Ah, sí, perfecto. Genial. Perfecto. Bueno, eh, agradecer al PTS ¿no? esta oportunidad de presentar eh, la parte de servicios eh, especializados por parte de Yavante, por eh, conceptualizar nuestra organización. Somos la línea de formación y evaluación de competencias profesionales de la Fundación Progreso de Salud, que es una entidad dependiente de, de la Consejería de Salud y Familia de aquí de Andalucía. ¿A hago? Bueno, eh, os ponemos un, una descripción de cada uno de los, de los servicios que llevamos dentro de la, dentro de la línea de avance, eh, pero bueno, ahora nos centraremos en esta ocasión el, en, en los servicios de pilotaje y testeo de equipamiento y, y material sanitario y los servicios de apoyo de, a la investigación. Eh, nosotros. Eh, eh, desde allá como organización de referencia aquí en Andalucía, la formación de profesionales sanitarios ya hemos operando desde 2003. Por daros un poco una cifra de actividad para que veáis el, el volumen de la empresa, hemos formado más de 200.000 profesionales durante todos estos años, hay más de 9.000 cursos. Eh, bueno, contamos en, con una cartera de, de docentes de, de más de 1.000 profesionales, preferentemente de aquí del de sistema sanitario público Andalucía. ¿Por qué estamos en esta presentación? pero bueno, contamos aquí en el parque en el tecnológico con el Centro de Simulación Clínica Avanzada, que se inauguró en, en 2004. Y, bueno, en, en principio el, el centro estaba bueno, está destinado para la formación, de los, formación continuada de los profesionales sanitarios de aquí en Andalucía. Y, bueno, conforme eh, fue evolucionando nuestra actividad, diversificamos y, y ampliamos la oferta de servicios para apoyar al al ámbito de la investigación. Por presentaros el centro de simulación, creo que como base para explicar ahora los, los, el, los servicios de, de base, son 6.000 metros cuadrados donde contamos eh, con un área extrahospitalaria, es eh, una calle dentro de, de, del edificio para simular eh, el proceso de atención extrahospitalaria. Cinco quirófanos en, en el área quirúrgica equipados con todo, eh, todo el equipamiento y material electromédico para, para la formación en técnicas quirúrgicas. Eh, tenemos una, una parte de consultas eh, donde, eh, simulamos, monza y consulta donde simulamos tres eh, monza y consultas donde simulamos esos procesos de diagnóstico, entrevista clínica y relación entre el, el profesional sanitario y el paciente. Una parte, un área de cuidados críticos, con cuatro quirófanos equipados con simuladores robóticos virtuales eh, que recrean, bueno, programa de simulador eh, tipo maniquí, recrean eh, la, eh, las condiciones, bueno, anatómicas eh, ante un caso crítico, ¿no? Y una sala blanca que en este caso no es simulada, sino que una sala blanca real para, para el tema de terapias avanzadas. Eh, Entramos en el primer servicio, que es el de pilotaje y, y testeo de equipamiento de nuevas técnicas de terapia. Como comentaba, empezamos a realizar, eh, bueno, nuestra base era realizar formación en estos escenarios de, de simulación y detectamos que eh, aparte para formación también eh, podría servir, ya que recreamos escenarios naturales y procedimientos de atención sanitaria, podría servir eh, para otras organizaciones de sistema sanitario para pilotar y testear tanto equipamiento como nuevas técnicas de atención, terapias, incluso, incluso procedimientos. Eh, bueno, voy a pasar a la siguiente. Eh, bueno, estos son los principales hitos que tenemos dentro de pilotaje, y de equipamiento y, y el, por un lado, el desarrollo de entornos de validación por parte del equipo de Diamante. Eh, nos encargamos de montar esos escenarios de simulación para pilotar esa, eh, eh, eh, bueno, esa técnica o, o, o, o ese equipamiento. Eh, nosotros contamos, obviamente, con eh, todo el equipamiento electromédico para poder, bueno, que acompaña a esa realidad clínica. Por parte de Yavante lo suministramos para que sea lo más verosímil posible. Y, obviamente, nuestra experiencia, la experiencia de Yavante metodológica, en, en la recreación de esos procesos. Eh, los principales modelos con los, que, eh, con los que realizamos los pilotajes y testeos son el modelo animal, contamos con animalario de corta estancia, donde trabajamos con modelo eh, cerdo, oveja y, y, y ratita. Luego también trabajamos sobre eh, eh, modelos humanos criopreservados, eh, bueno, piezas anatómicas criopreservadas humanas. Y luego contamos con un amplio pool de, de simuladores robóticos de complejidad que te permiten, dependiendo del, eh, de los objetivos de ese, de ese pilotaje, eh, te permiten usar uno u otro. O simuladores virtuales que recrean eh, bueno, técnicas más invasivas para eh, bueno, que la recrean dentro del, del simulador. El, eh, como os comentaba, no solo, no solo testeamos equipamiento eh, o nuevas técnicas, sino también validamos proces, procesos o procedimientos de organizaciones sanitarias dentro del, del centro de simulación. El eh, bueno, entorno operativo de, de centros hospitalarios o circuitos de, de, de pacientes de atención sanitaria dentro de un centro lo podemos recrear. Eh, en el centro de simulación tantas veces sea necesario para poder validarlo, ¿no? eh, teniendo en cuenta que eh, al final el, el centro de simulación es, es una recreación muy, muy, muy verosímil de, de esos entornos habitados. Luego, por otro lado, <ríe> comentar algunas experiencias que hemos tenido en este sentido, por ejemplo, el año pasado con el, con, el, bueno, con el tema de la pandemia que tenemos actualmente, eh, se hizo aquí parte del proceso de validación del, del del ventilador Andalucía Respira. Eh, también se, si, se testearon y pilotaron EPIs y, y, bueno, y distintas válvulas de, por parte de Polisur, la Universidad de Granada y la Universidad de Huelva, aquí en el centro de simulación, antes de su, de su fabricación. Y bueno, desarrollamos un, un proyecto, fuimos, acogimos el Libla salud de Andalucía hace algunos años, que fue un... Era un consorcio público-privado eh, destinado a, a, a pilotar todo tipo de tecnología en el ámbito sanitario, donde contamos con, tanto con, con la Junta de Andalucía como con las principales tecnológicas que operan aquí en Andalucía. ¿vale? se desarrollaron un total de 12 proyectos y se estuvieron pilotando allí, aquí en el centro de simulación. Muy similar a la parte esta de pilotaje y testeo, ya que tenemos esos recursos, eh, pasamos al, al, al siguiente servicio, apoyo a la investigación. Es Utilizando todos estos recursos que acabo de comentar, eh, eh, prestamos soporte de investigación a, a, al, al, al sistema sanitario. ¿no? Eh, contamos con las eh, últimas tecnologías en, en entrenamiento profesional y, y, y la experiencia que tenemos en, en, en la aplicación de estas tecnologías y la ponemos al servicio de distintos centros de investigación para que puedan... Eh, bueno, o incluso organizaciones eh, más allá de los centros de, de investigación para que puedan eh, re realizar parte de sus procesos de investigación aquí en el centro <ríe> como os comentaba, tenemos por un lado un escenario de, de alto realismo que podemos reproducir eh, de una forma muy fiel esos escenarios naturales igual que en el caso anterior eh, contamos con, eh, con una zona de experimentación con distintos modelos de simulación y bueno, aquí en este caso también contamos con los comentaba, la sala blanca, la sala GMP equipada para, para el tema de investigación. Por daros, estoy terminando, Pablo. Bueno, eh, por daros algunas alguna líneas de algunas actividades que hemos desarrollado por la Universidad de, de Málaga se desarrolló, se, bueno, eh, se, se desarrolló aquí en el centro de simulación parte de un proyecto de investigación de, de un sistema de telemedicina a distancia donde una vez que habían desarrollado los prototipos se hizo el el, parte de, de esa investigación se desarrolló aquí en el centro. En la Universidad de Córdoba estuvieron desarrollando un, un brazo de cirugía robótica de algunos años y estuvieron aquí en el centro de simulación en la área quirúrgica eh, como contamos con, con un da Vinci entre, bueno eh, <coughs> eh, viendo las fases previas de, de desarrollo de, de suma, del, del, del, del brazo de cirugía robótica eh, practicando antes de, de empezar a, a desarrollarlo Actualmente estamos desarrollando un proyecto con caimer y el Pharma, eh, de, donde van a, parte del, del proyecto de investigación, de, es un fármaco destinado a enfermedades neurodegenerativas de retina y van a hacer eh, pruebas sobre el modelo animal aquí en el, en el centro de simulación. Por último, para, para acabar, eh, como, como parte de la Fundación salud Obviamente podemos establecer bastantes sinergias con todas las organizaciones que están integradas dentro de la fundación. Por ejemplo, en la oficina de referencia de tecnología, eh, para todo el tema de pilotaje y de de equipamiento y para la parte de, de apoyar la investigación con la propia fundación como entidad gestora de la investigación bioseguritaria. Aquí tenéis mi correo electrónico. Ahora atenderé vuestras dudas y en cualquier momento me podéis contactar aquí en el, en el correo Perfecto, pues muchísimas gracias, David. Eh, muy muy interesante la, la exposición. Ahora sería el turno de Paloma Muñoz de la plataforma científico técnica del IBS del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Buenos días, buenos días a todos. Eh, días. Eh, nosotros estamos conectados como Soraya Santana. Vamos a compartir pantalla. Vale, entonces desde eh, de lo que es el IBS vais a, a, a hablar de, de los dos temas, ¿no? De la plataforma científico-técnica y de la plataforma de ensayos clínicos. Mira, eh, yo voy a exponer las plataformas científico-técnicas del IBS Granada, entre las que está incluida la de ensayos clínicos. Al final sí. he dejado en último lugar la de ensayos clínicos porque eso ahora ya os va a dar... Pues un par de diapositivas, ¿vale? Sobre los ensayos clínicos. Perfecto, pues te, te convierto en coanfitrión y ya, ya podéis compartir pantalla. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues como os he dicho, yo soy Paloma Muñoz. ...y os voy a presentar las plataformas científico-tecnológicas del IBS Granada... ...que como sabéis es un instituto biosanitario que está eh, compuesto por grupos de investigación... ...tanto de los hospitales de Granada como de la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...y de la Universidad de Granada. Bien, pues como estaba diciendo, el IBS Granada dispone de un total de 14 plataformas... ...y de servicios de apoyo a la investigación... Eh, de las cuales podéis encontrar eh, más información en la web del IBS aquí os he puesto el link y ahora pues aparecemos también en Granada de Salud Bien, las 14 plataformas de las que os voy a dar una pincelada solamente son las siguientes, Biobanco y Registro de Enfermedades la plataforma de Bioinformática, Epidemiología Clínica y Bioestadística Plataforma de Innovación y Transferencia Plataforma de Terapias Avanzadas laboratorio de trastornos del movimiento, modelos animales y cirugía experimental, análisis químicos y cromatografía, la plataforma de cultivos celulares, de citometría, de microscopía e imagen celular, plataforma de genómica y proteómica y por último la plataforma de ensayos clínicos. Comentaros que de algunas plataformas no voy a hablar, como por ejemplo la de Biobanco, porque ya ha sido expuesta eh, ampliamente. Solamente deciros que en cada uno de los hospitales disponemos de un nodo de Biobanco y de la plataforma de innovación y transferencia, porque sé que se va a exponer en otro Meetup de estos de los que estáis eh, organizando. Bien, eh, en esta diapositiva os presento las plataformas que encontramos en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Entre ellas está la plataforma de Bioinformática que oferta una serie de técnicas estadísticas y de minería de datos y métodos actualizados de biología computacional. Tiene una amplia cartera de servicios que podéis encontrar en la web y también dispone pues, de unas tarifas asociadas a esta cartera de servicios. En cuanto a la plataforma de terapias avanzadas, comentaros que disponemos en el Hospital Virgen de las Nieves de instalaciones especialmente diseñadas y construidas para la producción de medicamentos. ...obtenidos por Cultivo Celular e Ingeniería Tisular para la realización de ensayos clínicos en humanos. Eh, el Laboratorio de Trastorno del Movimiento se creó para poder potenciar pues, las necesidades que había de investigación... ...entre la comunidad científica dentro del área de la neurotraumatología y la rehabilitación. Y por último, la Plataforma de Modelos Animales y Cirugía Experimental... ...que comentaros que está en el edificio Licinio de la Fuente... ...que está eh, al lado justo del Hospital Virgen de las Nieves... ...ha sido re renovado completamente recientemente... ...tiene una amplia cartera de servicios... ...y como algo peculiar pues que dispone de un área quirúrgica... ...de experimentación animal que también está siendo muy utilizada... ...para docencia. También dispone de, de tarifas asociadas a, sus a su cartera de servicios... ...y de un formulario de solicitud de recursos que se puede encontrar online... ...en la web del instituto. En cuanto a las plataformas que se encuentran en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio... ...concretamente estamos ubicados en lo que es el antiguo Hospital San Cecilio. Estas son las que coordino yo, particularmente, por eso voy a hacer un poquito más de... de, de ...os voy a explicar un poco más cada una de ellas. Deciros que todas estas plataformas de laboratorios de investigación... Eh, compartimos que el uso de equipos puede ser utilizado en autoservicio, aunque aquellos grandes equipos que requieran de un conocimiento específico eh, únicamente es utilizado por los técnicos especialistas en estas infraestructuras y que disponemos de una serie de servicios o de carteras de servicios especializados que hemos puesto a punto y que son realizados por los técnicos responsables que, que vamos a ver por encima. Eh, tenemos una cartera de tarifas, unas tarifas que podéis encontrar en el link que hay aquí dentro de la web y que tenemos un acceso de formulario de solicitud de recursos que también es online dentro de, nuestra, de la web del instituto. En cuanto a la plataforma de análisis químicos y cromatografía, comentaros que disponemos de tres grandes equipos, un cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masa de triple cuadrupolo, un cromatógrafo de líquidos acoplado a detector ultravioleta, ultravioleta visible con fraccionamiento semi-preparativo de mezclas y un cromatógrafo de líquidos acoplado a espectrómetro de masas de simple cuadrupolo Estos tres equipos pueden ser utilizados en autoservicio y de hecho es como lo están utilizando ahora mismo los investigadores. Y como servicio especializado tenemos puesta en marcha una cartera de servicio de pretratamiento para la determinación de contaminantes orgánicos en muestras biológicas que es la parte preanalítica antes de poder eh, pinchar las muestras en, en los cromatógrafos. En cuanto a la plataforma de cultivos celulares, comentaros que disponemos de una sala de cultivos celulares, que es una sala que se puede utilizar en autoservicio con todos los equipos que tiene. Y eh, comentaros que cuenta con una amplia cartera de servicios, pero eh, en la gran mayoría, aunque las pongo aquí abajo, no las voy a leer, pero la gran mayoría está relacionada principalmente con la aplicación de diferentes técnicas para el estudio de eh, disrupción endocrina, que es la detección de la actividad hormonal de compuestos puros o mezclas de compuestos de diferente, eh, de diferente origen. La cartera de servicio, como he dicho, podéis encontrarla en la web. En cuanto a la plataforma de citometría, disponemos de un citómetro de flujo fax Área 3 actualizado con cuatro líneas de láser y 16 detectores de fluorescencia para poder determinar hasta 18 parámetros eh, simultáneos. Este equipo eh, lo utiliza el técnico responsable de, de la plataforma. Y como servicio especial pues comentaros que nos caracterizamos por disponer de una cartera de servicio que es referente a nivel nacional para la inmunofenotificación de linfomas y leucemias en animales de experimentación. En cuanto a la plataforma de microscopía e imagen celular, me voy a centrar eh, como equipamiento, aunque disponemos de más microscopios, pero me quiero centrar en el microscopio confocal que acabamos de adquirirlo, eh, el cual permite la observación y la adquisición de imágenes de alta resolución, contraste y nitidez a partir de muestras celulares o de pequeños modelos animales, tanto vivos como eh, fijados. Eh, nos permite hacer estudios de col colocalización de moléculas, análisis de coincidencia en la distribución de señales fluorescentes y es útil para la, la descripción de rutas moleculares. También permite el estudio de localización celular o tisular de proteínas o moléculas eh, mediante marcación múltiple fluorescente. Ensayos in vivo con la adquisición de secuencias de imágenes de muestras vivas utilizados para el estudio de interacción celular o de respuesta a fármaco, entre otros. La obtención de secciones ópticas en el eje Z de la muestra que permite realizar reconstrucciones 3D y la adquisición de imágenes tipo mosaico, entre otras aplicaciones. En cuanto a la plataforma de genómica de proteómica, me voy a centrar en la plataforma de proteómica, también debido a la reciente adquisición de un equipamiento para el análisis de interacción entre biomoléculas sin límite de peso molecular mediante la tecnología de plasmón de superficie con validación de ensayo, es un Biacore T200. Entre las aplicaciones que puede tener este equipo encontramos las interacciones entre dos proteínas como por ejemplo antígeno anticuerpo son muy útiles para el desarrollo de vacunas, las interacciones entre DNA-DNA, DNA-ARNA DNA, o ARN y proteína, interacción entre fármacos y diana terapéutica, que es aplicable para el diseño y el desarrollo de fármacos, estudios de screening de compuestos para terapias, estudios de biosimilares, control de calidad de bioterapéuticos y estudios de relación, estructura-función, entre otros. Comentaros que para, como paso previo al uso de este equipo del Viacore, para poder purificar las biomoléculas disponemos de un sistema de cromatografía de baja y media precisión automatizado y refrigerado, que os la muestro en esta, bueno estos son los tres grandes equipos que acabamos de adquirir, el Viacore, el, el Actapure como veis es un HPLC que trabaja en frío y el microscopio confocal que acabamos de adquirir. Y a continuación os paso con la plataforma de ensayos clínicos que os va a presentar mi compañera Soraya Santana. Hola, eh, buenos días a todos. Daré unas pequeñas pinceladas, eh, ya veo que vamos un poquillo así ajustados de tiempo. Eh, solamente bueno que conozcáis que eh, el IBS Granada dispone de una plataforma de ensayos clínicos, que es la encargada de, de dinamizar el desarrollo de toda investigación clínica que se realiza, prestando un servicio integral de apoyo y asesoramiento tanto administrativo, técnico, regulatorio y económico, tanto a los investigadores como a los promotores y CREOs en el seno del IBS Granada. ¿no? Lo que intenta esta plataforma es ser un elemento integrador entre todos los actores que eh, participan en un ensayo clínico, la industria farmacéutica, eh, también los propios pacientes, así como los centros hospitalarios y las fundaciones. Los servicios prestados por esta plataforma son complejos y extensos ¿no? y van, están un poco relacionados con los servicios que se prestan en cada una de las etapas de la ejecución del ensayo clínico. En una primera parte hay, una, hay un servicio de asesoría y apoyo en la puesta en marcha y seguimiento de los estudios clínicos. En este caso lo que hacemos es eh, intentar captar a todos los promotores farmacéuticos que estén interesadas, interesados en el desarrollo de estudios clínicos, Hacemos un asesoramiento personalizado a estos promotores para la búsqueda de los investigadores y colaboradores que sean especialistas en un área determinada o enfermedad. También hacemos un asesoramiento eh, para la investigación clínica independiente, todo lo relacionado con la viabilidad del ensayo clínico, tanto eh, con materiales o económicamente, todo el asesoramiento en cuanto a normativa, agencias reguladoras, etcétera, apoyo metodológico y estadístico. Y luego hacemos la gestión administrativa y económica de todos los ensayos clínicos y estudios observacionales. Por otra parte, una vez que el ensayo clínico está iniciado, también eh, se realizan actividades médicas, ¿no? todo lo relacionado con la actividad médica, la actividad de enfermería y la de coordinación y gestión de datos, que son actividades esenciales para el buen funcionamiento del ensayo clínico. Eh, la plataforma cuenta con varias ubicaciones, eh, es una plataforma transversal que presta servicio a todos los investigadores en el entorno del IBS y los que están ubicados en el Hospital Clínico San Cecilio y en el Universitario Virgen de las Nieves, Tiene una ubicación en ambos hospitales y luego también es eh, importante resaltar que a principios de este año se ha inaugurado una unidad de fases tempranas, esto es un hito para la investigación clínica en nuestra ciudad y en el IBS Granada, ya que, bueno, permite acceder a un tipo de ensayos clínicos, de medicamentos o de fármacos que están comenzando su andadura por los ensayos clínicos y lo más importante es que permite eh, eh, al paciente acceder a una medicación que de otro modo sería bastante más complicada. Vale, bueno, muestro unas imágenes, tiene unas instalaciones que permiten ejecutar todos los ensayos clínicos, tiene hospital de día, tiene una conexión directa con las urgencias, eh, farmacia hospitalaria, etcétera y eh, Simplemente, como última pincelada, quería daros un poco las cifras del año 2020 en cuanto a la plataforma de ensayos clínicos del IBS Granada. Eh, eh, a, bueno, a finales del 2020 había unos 351 estudios activos, eh, se firmaron 119 nuevos, de los cuales 78 son estudios comerciales, eso da cuenta de la relación que tenemos con los promotores farmacéuticos. 22 ensayos clínicos fueron en fases tempranas y, bueno, debido a la situación de pandemia, tres estaban relacionados con la, enferme, con, las enfermedad, con la enfermedad de coronavirus. Y luego, eh, una participación de 48 servicios de los hospitales con más de 300 investigadores, tanto principales como colaboradores, participando en estos ensayos clínicos. Simplemente aquí os dejo los contactos y agradeceros la invitación para participar en esta jornada. Pues muchísimas gracias eh, a vosotras por, por participar. Lo primero que quiero hacer ahora es eh, animaros a, por favor, si, si lo estiméis conveniente, enviarnos todas vuestras presentaciones para que las podamos eh, poner a, la, a disposición de todo el que quiera ver esta charla en internet y que pueda ahondar un poquito en todo lo que habéis dicho, porque es muchísima información. Eh, muy interesante toda, pero muy denso. Entonces, si conseguimos que esta charla indexe lo mejor posible y que cuando alguien busque un servicio relacionado con lo que hacéis, Google le lleve fácilmente al vídeo, eh, será mucho mejor. Y para eso necesitamos el texto. ¿vale? Entonces, enviarnos las, las presentaciones a aquellos que queráis, en formato PDF o en formato PowerPoint, y si nos dais permiso, las colgaremos en, en los comentarios para que sea muy fácil de, de acceder y muy fácil encontraros. También eh, quiero terminar eh, recordándole a todo el mundo que todo de lo que hemos hablado aquí hoy, o, o al menos una buena parte, está disponible dentro de la web de, de granadaessalud.es, eh, que está en internet dentro de la, de la sección de servicios donde está todo y se pueden eh, encontrar además eh, servicios de otro tipo que todo lo que estamos hablando está destinado a, a hacer un soft landing y, y a facilitar que otras empresas, e investigadores e instituciones públicas puedan contrataros y puedan conoceros y, y fomentar. sí alguien quiere hablar, perdona. No, era simplemente ruido de fondo. Vale, entonces. Eh, que el objetivo es hacer fuerza común y convertir a, a Granada como territorio en, en su conjunto, en una zona de preferencia, para que todas aquellas empresas grandes y pequeñas e instituciones de investigación que quieran desarrollar ciencia en, en materia biosanitaria lo tengan muy fácil. Recordad que si estáis buscando cualquier tipo de servicio y no lo encontráis en la charla o no lo encontráis en las presentaciones, a, tra a través de la web de Granada de Salud, hay formularios donde podéis preguntar directamente, oye, estoy buscando esto, estoy buscando esto o Quisiera que algún experto me orientara para saber exactamente qué tecnología es la mejor para esto que estoy buscando. Podéis contactarnos a través de, de la web de Granada de Salud y, y ahí se os dirigirá eh, directamente con, con un experto en la materia eh, para que pueda, pueda ayudaros. Vale. Ya, finalmente, además de agradeceros de nuevo vuestra presencia, recordaros que este es el primero de, de toda la serie de, de meetups que se va a hacer sobre Granada de Salud y sobre todos los servicios que, que ofrecéis las instituciones que lo integran. ¿vale? Habrá, pues eso, habrá charlas de, de temas muy, muy diversos. Eh, de la parte de soft landing y espacios, de la parte de desarrollo empresarial y emprendimiento, de la parte de financiación, de la parte de propiedad industrial e intelectual, de la parte de transferencia de, de conocimiento y eh, finalmente de la de formación especializada. Esta primera charla de equipos y servicios especializados la colgaremos en internet de aquí a unos días cuando ya hayamos procesado todo el vídeo y ya tengamos todas vuestras presentaciones. Pues poco más que añadir, si alguien tiene alguna pregunta es el, el momento de hablar o, o callar para siempre. Pues si no hay ninguna pregunta más, eh, muchísimas gracias por vuestra presencia y os emplazamos al, al, al, siguiente, al siguiente mitad. Gracias, hola. Hola. Gracias, gracia gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buen día.